Me llamo María José, tengo 29 años. Hace una semana vinimos a presentar un descargo al Ministerio de Salud de la provincia por las irregularidades en el acceso a la salud integral de las personas trans. Bueno, me llamo Santiago Romero, soy un varón trans. Eh, y venimos a reclamar que hace más de un año el gobierno de la provincia se comprometió con un programa de salud integral para personas travestis trans eh, y el programa no existe y han habido muchas irregularidades en el medio muchos compañeros y compañeras eh, creyendo en que iban a poder acceder a, a las cirugías a tratamientos hormonales bueno, hemos juntado todas esas situaciones en un descargo para venir a presentarlo al Ministerio de Salud. Vinimos el jueves 21 pasado y nos volvimos después de una semana y nos dijeron que no había número de expediente, que quedaba a discrecionalidad de la ministra, recibirlo o no. Bueno, nos acercamos a lo que es mesa de entrada para preguntar sobre la situación del descargo. Eh, en un principio nos informan que no tenían conocimiento, no sabían en dónde estaba el descargo. Y a su vez también queríamos eh, adjuntar a ese descargo una nota, una carta de un compañero trans eh, que había sufrido estas irregularidades que estamos denunciando. El día de ayer una compañera se comunicó acá al ministerio para ver cómo, cómo era el seguimiento de lo que es el descargo, si, ya había, si tenía número de expediente, y le eh, contestaron de que la ministra no le había dado consideración al descargo. Es por eso que nos hicimos presente para ver de qué manera, de por qué no le estaban dando consideración y eh, para tener el número de expedientes de ese descargo. Queremos alzar la voz, expresar la urgencia, la necesidad de nuestro colectivo, Travesti Trans, de acceder a la salud integral. Eh, estamos hablando de un colectivo que tiene una expectativa de vida de 35, 40 años eh, y el, go el gobierno provincial... El gobernador de la provincia de San Luis se comprometió públicamente a garantizar el acceso a la salud para la población trans eh, y, y en todo lo que va del año lo, lo que ha sucedido son irregularidades y fal, eh, falsas expectativas eh, con la posibilidad de poder acceder al sistema de salud y que, que sabemos que nuestra población no tiene acceso eh, y que si el gobierno se compromete en, en generar una política pública, un programa de salud integral para que podamos acceder, nos parece una, una falta de respeto y que, que vuelvan a jugar con nuestras identidades y que, y que no puedan cumplir con su palabra. Y, nos, y, y que encima cuando venimos después de un año a traer un, un descargo eh, en donde fue la, la sociedad civil la que se ocupó de, de juntar todas esas situaciones eh, ni siquiera nos dan un número de expedientes entonces nos, nos parece una falta de respeto, de compromiso hacia nuestra comunidad ¿Listo? Oh.